El siguiente interviniente es Enrique Fraile y estará por parte de la ESA siendo director de Seguridad de Aeropuertos y de Navegación Aérea. Enrique. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a ver, cuando quieras. Voy a compartir la, la, la presentación. ¿Me, ¿Me decís cuando la veis? Sí, se ve perfecto. No, pero hay que saberlo la de Enrique Maurer, eh. Sí. ¿Es ¿Ya abierto la <risa> A ver. A ver, voy a intentar. ¿De otro. ¿De otro? ¿De ahora. Ahora sí, ahora sí se ve perfectamente, Enrique, cuando quieras. Vale, perfecto. Bueno, pues ante todo, buenas tardes a todos y, y muchas gracias por la invitación y por, por permitirnos dar la, la visión. De, de una autoridad aeronáutica respecto a un, a un, a un tema tan interesante y tan, tan complejo como la, la introducción de las, de las torres remotas. No solo las torres remotas en sí, sino la introducción, eh, la, la realidad y su implantación, que es lo que nos, eh, nos ha traído aquí. Eh, a ver, sí. Eh, eh, mi, mi, mi intervención va, consta de, de cinco bloques eh, fundamentales. El primero es, es presentar el... El, el proyecto el proyecto de torre desde nuestra desde nuestra óptica desde, desde nuestra óptica de autoridad como cómo lo vemos luego mencionar muy muy brevemente eh, un concepto y dos acrónimos para que, que la, eh, los, los, los los oyentes que no que no estén familiarizados con, con el día a día pues de, de la navegación aérea de los reglamentos de cielo único puedan puedan seguir eh, lo que voy a contar eh, voy a, a, a contar eh, también el, el esquema de supervisión, cuáles son los pasos que vamos a adoptar como autoridad aeronáutica en colaboración con tanto AENA, proveedores de servicios y, y suministradores de, de la tecnología, eh, cuáles son los pasos que, que hay que seguir y cuáles son los principales elementos eh, que, en los que vamos a, a trabajar. Eh, en, el, en, el, en la parte de procesos le vamos a dar un poquito de detalle a cada uno de ellos, solo un poquito porque el tiempo no nos lo permite, pero bueno, luego en cualquier caso en el turno de preguntas, pues encantado de, de, de, de responder cualquier cuestión que, que surja. Y finalmente, como, pues, como el resto de ponentes y ante un proyecto tan novedoso, pues eh, plantear los retos que en nuestro caso eh, se nos plantea eh, ante la implantación de, de estas nuevas tecnologías en en, en España. Eh, a ver... El proyecto de torres remotas. El proyecto de torres remotas, como, hay, como ha comentado antes eh, Francisco Salmerón y Enrique Maurer, de AENA y EN AIRE, pues nos enfrentamos a dos proyectos que van a correr en paralelo, uno en Menorca y otro en Vigo. Eh, son eh, dos proyectos distintos, con dos soluciones tecnológicas distintas, la primera, la Torre Menor de Menorca, es una, es una tecnología en principio noruega que facilita un consorcio empresarial eh, constituido por Gesnaer, el eh, socio local, y, y las empresas noruegas de Konsberg y Avinor, como proveedor eh, noruego. Y en el caso de Vigo, es una tecnología distinta, es una tecnología eh, que facilita el consorcio Ferronat-Sirich. Sirich es una empresa eh, canadiense. Eh, Participada al 50% por NAF Canada y por NAF, el proveedor británico. Entonces nos encontramos ante dos escenarios distintos, en dos proyectos que corren en paralelo, con agentes, con actores distintos, el gestor es distinto, pero en este caso los proveedores de servicio que van a proporcionar control de aeródromo son, son diferentes, con tecnologías distintas. Y en el caso de, de Vigo, además, tenemos la particularidad, como se ha comentado anteriormente, de que hay una fase 2. Eh, lo que hagamos pues, hay que ir haciéndolo con vistas a la implantación del RTC con idea de eh, disponer de un, de, un centro, de un centro multidependencia. Eh, ¿Cuál es nuestra misión? Eh, ¿Por qué, ¿Por qué a esa? por qué la Agencia Estatal de Seguridad Aérea participa en, en el proyecto? Pues, pues, directamente extraído de nuestro plan estratégico, somos el organismo eh, público encargado de velar por la seguridad de los usuarios y la calidad del transporte aéreo nacional e internacional. Eh, nuestro rol fundamental en estos, en estos proyectos es utilizar, eh, pues, desde la, nuestra independencia y desde nuestra... Eh, estar eh, libres de, de todo tipo de conflicto de interés, Vamos a velar porque eh, los, las nuevas tecnologías, el nuevo modo de operación, se implanta de una manera eh, segura en, en todo momento y se mantiene asimismo la, la calidad del, del, del servicio que se va a proporcionar en, en todo momento. Conceptos previos que comentaba inicialmente. Eh, eh, el primero es el de cambio funcional. Eh, con carácter general, en, en, el, en el mundillo de la navegación aérea, eh, podemos, decimos que podemos modelizar cualquier sistema agrupándolos eh, en estos tres, eh, en estos tres eh, subbloques. ¿no? Eh, por un lado los procedimientos operativos, por otro lado las personas y por otro lado los equipos, entendiendo equipos como eh, tanto el hardware como el software. Cualquier modificación en uno de ellos o cualquier modificación en una combinación de los mismos eh, es lo que ya llamamos cambio funcional y eso deriva una serie de análisis de seguridad que hay que realizar, que realizan los proveedores y que supervisan las autoridades con idea de garantizar que ese cambio se produce en condiciones de seguridad. Me oiréis eh, a, más adelante pues, mencionar varias veces la palabra, las palabras cambio funcional. El segundo elemento que me gustaría eh, aclarar es el de IOP, eh, interoperabilidad. Interoperabilidad es sobre todo, referencia a los sistemas sistemas y sus componentes. En cualquier caso, la interoperabilidad va más allá. Hay que tener en cuenta que un sistema no es exclusivamente el sistema y el componente, no se trata solo del, del software y del hardware, sino que los sistemas en sí pues, tienen un conjunto de propiedades funcionales, eh, técnicas, operacionales, eh, que son exigibles en los distintos estándares y en, la, y en, las, y en las normativas. Eh, en interoperabilidad pues, eh, hablaremos de la supervisión pues, en términos de estandarización, lo que, lo que figura intercambio de información, armonización, funcionamiento continuo de los sistemas. Y el, el tercer eh, acrónimo que me, guste, que me gustaría aclarar eh, que aparece mucho en la, en la literatura y que quizá no es tan conocido es el de H, ha, ha salido ya, Enrique, Enrique Maurer anteriormente pues, ha mencionado la, la, la relevancia que en este caso van a tener pues, los técnicos de, de mantenimiento ...en la eh, puesta en operación, la, la, la operación y el mantenimiento de las nuevas tecnologías. Entonces, eh, ADCEP es el término, el acrónimo anglosajón para, para técnicos de, de, de mantenimiento. ¿Cuál es el esquema de supervisión? ¿Qué eh, vamos a hacer como autoridad en colaboración con, con el resto de actores que hemos comentado? Fundamentalmente los proveedores de servicio. Bueno, lo primero es tener en cuenta que estamos trabajando con proveedores de servicios certificados eh, en aire eh, eh, y en el, en el caso de, de, de la otra torre, pues eh, Sa Saerco, son proveedores eh, certificados y, por lo tanto, dotados de un sistema de gestión de la seguridad operacional y dotados de un sistema de gestión de la seguridad física, que incluye la ciberseguridad. Eso significa que son organizaciones que ya disponen de procedimientos para la gestión eh, de las eh, nuevas tecnologías que se van a introducir. El, el primer elemento que, que, que quizá es, es quizá el, el más relevante desde el punto de vista de autoridad es el de cambio funcional, eh, lo que estábamos comentando, ¿no? el, el, las modificaciones que vamos a hacer en personas, procedimientos y, y equipos. En este caso eh, probablemente toquemos las tres patas, eh, vamos a introducir un nuevo modo de operación, eh, queda, eh, lo comentaban antes eh, el resto de ponentes sobre la importancia de cómo va a ser el nuevo, de el nuevo modo de operación, vamos a, vamos a introducir eh, cámaras infrarrojas, vamos a esperar, eh, vamos a introducir sistemas de aumentación, vamos a esperar, etc. Hay que aclarar eh, eh, cuál es ese modo de, de operación, se introducen nuevos sistemas... Eh, y eh, probablemente no haya modificación en las personas, pero sí va a haber eh, un cambios relevantes en su, en su formación. Como se ha comentado, tanto la formación de controladores como de los técnicos de, man de mantenimiento pues va a ser un tema, un tema relevante. Estos análisis de riesgos vinculados a este cambio funcional pues, requiere una aprobación por parte de la autoridad y para eso pues, eh, os he indicado ahí qué tipo de expertise, qué tipo de expertos vamos a requerir en la, en la, en la agencia para revisar eh, esos elementos y conducir a la llegar a la, a la aprobación del cambio funcional. Vamos a necesitar expertos en cambios funcionales, en expertos en metodologías de, de seguridad, vamos a necesitar expertos en tecnología, en sistemas ATS, CNS e interoperabilidad. Vamos a necesitar expertos operativos, gente que sepa de, de, de provisión de, de servicios de tránsito aéreo, eh, eh, entre los que se van a encontrar, por supuesto, controladores, y vamos a contar con expertos en, en formación, formación tanto en el ámbito más operativo de control como en el de la tecnología en cuanto a los técnicos de mantenimiento. El segundo elemento es el de la interoperabilidad. La interoperabilidad, lo veremos ahora más adelante, eh, se demuestra, se garantiza a través de una declaración de verificación, que llamamos, de sistemas. Hay unas actividades previas, hay que elaborar una, una documentación que eh, garantiza... Eh, los, los términos de los que mencionaba antes, de en cuanto a, a, a interoperabilidad. Y se, a partir de ahí hay un proceso que ya denominamos verificación de sistemas, en la que nuestros expertos, los expertos en tanto en sistemas de ATS, CNS, como de interoperabilidad, van a verificar que efectivamente se ajusta, la, la, eh, la, la solución propuesta se ajusta a, los, a la normativa, a los estándares y a los procedimientos que, como comentaba, eh, disponen ya de para la introducción de estas, de esta nueva tecnología. El tercer elemento relevante que nos va a preocupar y que nos va a ocupar es el de la formación, como comentaba, eh, ha salido ya anteriormente. Tanto la formación ATS como la formación de eh, los nuevos sistemas para los técnicos de mantenimiento requieren supervisión por parte de la, de la agencia. Para ello pues vamos a requerir de expertos en, en sistemas y en formación. Eh, y va a ser, obviamente, uno de los de los caballos de batalla y uno de los elementos en los que vamos a, a tener que, que, que, que trabajar eh, duro para garantizar la, la entrada segura de, del modo de, de operación. Obviamente, como en todos los proyectos, hay una fase que es el día de la puesta en servicio, la, la, las, las, las semanas en las que eh, los, de, todo el trabajo de de los los que se lleva realizando durante años se, se va a implantar, ese día es es que se conoce como el día de la puesta en servicio. Eh, normalmente, ese periodo lleva vinculado un plan de transición, un plan de transición técnico y operativo que también está sometido a, a, a supervisión por parte de la agencia. Eh, son jornadas en las que se intensifican las pruebas de, de implantación y donde eh, se verifica con, eh, con minuciosidad eh, la coordinación de, con todos los actores implicados. Hemos visto que hay muchos actores, está el gestor aeroportuario, está el proveedor de servicios de control de aeródromo, está el proveedor de servicios de control de aproximación, están los servicios meteorológicos, en principio están obviamente las, las, las aerolíneas que operan en los aeropuertos como, como usuarios finales del servicio. En fin, es, la puesta en servicio es, es un elemento importante dentro de, de, de, todo, de todo proyecto, en este caso entendemos que más, y normalmente este tipo de, de proyectos de gran envergadura pues, eh, llevan asociadas unas actuaciones inspectoras por parte previas a la puesta en servicio por parte de la agencia para verificar que eh, todos los, los elementos que he mencionado hasta ahora pues, eh, están funcionando y, y, y van a dar el rendimiento esperado. Y luego finalmente, como en cualquier eh, cambio o cambio funcional... Eh, habrá una provisión en régimen estacionario eh, en modo eh, remoto eh, a la que los proveedores, eh, obviamente con, eh, mediante los procedimientos que tienen certificados, tendrán que producir pues, todas aquellas evidencias, todas aquellas garantías de que el sistema se está comportando como inicialmente se había pensado y todo ese proceso estará obviamente sometido también a, a, a un control de supervisión a través de, de las inspecciones que denominamos de control normativo, por parte de los, de los expertos de los, en los distintos ámbitos que comento ahí. Normalmente una provisión de este tipo pues, contará con inspecciones en ámbitos pues en ámbitos de la seguridad, cambios funcionales, eh, inspecciones en el ámbito de las tecnologías, en el ámbito de los sistemas y la interoperabilidad, inspecciones en el ámbito de la provisión de servicio aéreo y inspecciones en el ámbito de la, de la, de la formación. Eh, si entramos en Damos un poquito más de detalle en cada uno de estos procesos. A ver si pasa la diapositiva. No pasa la diapositiva. ¿Me, ¿me seguís oyendo? Sí, sí. ¿Es que hay ningún problema? Vale, pues disculpad, pero es que no, no hay manera de que pase la siguiente a la siguiente diapositiva. Se ha quedado... A ver. Vale, es que además... Voy a volver, disculpad, voy a volver a cargar la, voy a volver a, a cargar la, la presentación. La quieres que lo, quieres Espera, que lo intente yo? Quieres que lo intente yo? Estoy intentando yo. Eh, a ver si. Ahí, funciona ahí se ahora. ve la 8. y la 9, vale. sí. se ha pasado, eh? Enrique. Sí. ¿Veis la? Está ya la diapositiva número 9, ¿eh? Vale, pero la 7 no la veis, ¿no? La estamos viendo. ¿Veis la 7? He puesto la 7. Sí. Vale. Está puesta la 7, eh, Enrique. Vale, eh, perfecto, pues continuamos. Salta, ha saltado a la 8 ahora mismo. Vale, pues mirad, vamos a dejarlo en la 8, os cuento la os cuento 7 de viva voz y si luego pregunta pues la, la vemos no, no sé qué pasa con la 7 se ha quedado se ha quedado bloqueado bueno la 7 quería hablar sobre la supervisión de cambios funcionales la supervisión de cambios funcionales eh, no, no, no deja de ser una supervisión de una planificación de la seguridad operacional un cambio de un cambio funcional como os comentaba es una eh, modificación en, en las personas en los equipos en los sistemas en los procedimientos eh, y lo que se hace lo que hacen los proveedores es planificar planificar Ahora se ve, creo. Planificar eh, la gestión del riesgo. Se planifica la seguridad para eh, asegurarnos de que todo lo que vamos a hacer aguas abajo se realiza de una manera segura. No deja de ser una gestión del riesgo. ¿Cuáles son los elementos más, más relevantes? Pues hay que identificar las amenazas, es, es, es decir, qué es todo aquello que puede fallar. En algunas, tanto eh, Cristina como Paco y, como, eh, y, y Enrique y algunos, algunos eh, oyentes, pues ya han, han, han anticipado algunas de las, de las amenazas, algunas de las, de las cuestiones que pueden, que pueden fallar. Obviamente, habrá que trabajar sobre ellas. Tendremos que tener un listado pues, de amenazas creíbles, un listado que sea completo o sobre el que se pueda trabajar. Para cada una de esas amenazas, eh, habrá que establecer medidas de mitigación eh, y establecer lo que, se denominamos, eh, lo que denominamos requisitos de seguridad. Y luego, finalmente, habrá que planificar el seguimiento, todo ello para, para eh, determinar la, la aceptabilidad del riesgo en todo el ciclo de vida del sistema. Es decir, en todo momento hay que planificar con anticipación que los siguientes pasos en materia de seguridad están, eh, están identificados y que existen requisitos de seguridad que los mitigan. Obviamente, estos requisitos de seguridad van a derivar en condiciones, en el modo de operación, en los métodos de trabajo, tanto del personal operativo, del personal controlador, como de los técnicos de mantenimiento, en los propios sistemas y en la, y en la propia formación. Vale. No pasa a la diapositiva 8. Vemos ahora la 8. Sí. ¿Veis la 8? Perfecto. Sí. Eh, es que Debe haber algo de demora en, en, en, en mi equipo, porque no lo eh, cuesta encargarse, pero bueno, seguimos. Supervisión de la verificación de, de sistemas, eh, muy vinculado a la interoperabilidad, a lo que, a lo que comentábamos. Eh, los sistemas, eh, los, todos los sistemas que se van a implantar, eh, algunos serán sistemas ATS, otros se categorizarán como sistemas eh, CNS... Pues requieren, eh, requieren una serie. Disculpad, porque es que se me ha ido. ¿Seguís viendo la presentación? Sí, si quieres, te voy pasando yo las, las diapositivas. Pues te lo Isa, porque, porque el, sistema, el sistema no sí. está funcionando. Sí, pues es que mira, ahora mismo estamos en la 8. Cuando quieras pasar a la 9, pues me lo dices. Vale. Vale. vale. Eh, la, la, la, la, la interoperabilidad, como os comentaba, eh, requiere de dos actividades fundamentales por parte de los proveedores, que lo habéis señalado en, en los recuadros azules. Unas actividades previas, en las que los proveedores deben adecuar sus bases documentales, deben actualizar sus procedimientos de verificación con los nuevos sistemas... Y deben, eh, y deben actualizar la, lo que sea lo que llamamos la representación EATM, es decir, deben garantizar la trazabilidad de sus nuevos sistemas conforme a sus bases documentales para incluirlos en esos procedimientos que yo comentaba antes, que ya tenían los, los, los proveedores de cara a la implantación de estas nuevas tecnologías. Con fase, en una fase posterior, eh, los proveedores deben aportar una serie de, de, de documentación que garantiza estos, estos, estos parámetros de, de interoperabilidad. Eh, los fabricantes de los componentes deben, deben elaborar sus declaraciones de, de, de conformidad. Eh, con esas declaraciones de, de conformidad, eh, entre otras cosas, se construye un expediente técnico y ese expediente técnico se incluye en una declaración eh, de, de, de verificación que, que responde a un contenido determinado por la, por la normativa. Todos estos pasos son, como indico, ahí, eh, sometidos a supervisión por parte de la autoridad, tanto en la parte de actuaciones previas mediante, o eh, mediante la supervisión de la declaración de verificación. Eh, pasa, Elisa, la siguiente, por favor. Eh, otro elemento relevante, cualificación, eh, como hemos comentado, del personal operativo, tanto de los controladores como de los, del personal de, de mantenimiento. Eh, se ha comentado antes, las actividades de for formativas de, del proveedor ya están reguladas, lo comentaba antes Enrique Maurer, existen ya unos planes eh, eh, de formación aprobados, autorizados, tanto de unidad como de formación continua, que deberán ser revisados para adecuarse a las nuevas tecnologías. Obviamente, teniendo en cuenta eh, las conclusiones que derivadas del análisis del cambio del cambio funcional, eh, de, del análisis de seguridad que hagamos. Estos cursos eh, requieren por normativa una aprobación explícita por nuestra parte. En el caso de los sistemas eh, CNS eh, y los sistemas ATS, eh, no se exige una aprobación explícita eh, como, como, en el, como en el caso anterior, pero sí se exige una adaptación del programa de formación y evaluación de la competencia de, del personal HSE y, obviamente, una garantía de la formación de, los, de, de ese personal en los nuevos sistemas. Eh, no hay una aprobación explícita, lo que sí hay es una supervisión eh, para verificar que, efectivamente, el personal ATSEP está finalmente cualificado y que la nueva estructura, eh, que está en vigor desde, desde principios de este año de evaluadores e instructores, pues se aplica de, de la misma manera que... Que en, el, que, en el, que en el caso de, de, de, de formación de formación ATS. El, se ha introducido un nuevo esquema este año en cuanto a evaluadores e instructores ATSEP, y una de las cuestiones relevantes que tendremos que verificar es pues que, efectivamente, este nuevo esquema se aplica. Obviamente, como indico ahí, todos estos procesos están sometidos con posterioridad a la, a la inspección, bien regular o bien mediante inspecciones extraordinarias que realiza la, la agencia. Eh, ¿Pasas a la siguiente, por favor, Elisa? Eh, eh, importante, eh, como comentaba anteriormente, la supervisión, de la, eh, la supervisión previa a la puesta en servicio. El día de la puesta en operación, esas, esos días anteriores, esas semanas de, en los que estar eh, todo listo para, para eh, que se produzca realmente la, la prestación efectiva del servicio. Eh, será necesario elaborar un, un plan de transición eh, un técnico, operativo. Habrá que presentar... Eh, realizar eh, con éxito las, las, las, las pruebas de, de integración, las pruebas de implantación finales para garantizar que todo está ok, que se puede dar luz verde al, al cambio y habrá que garantizar que efectivamente se ha producido la coordinación con todos los actores implicados y que todos aquellos requisitos de seguridad que se hayan derivado del análisis del cambio funcional y que puedan afectar a otros, a otros actores están implantados y que todo el mundo está cualificado y es conocedor de, de los pasos a seguir. Eh, Normalmente se suele realizar una, una, una actuación inspectora previa para verificar todos estos, estos puntos y a continuación, una vez se realiza la, la, la implantación y se procede a la prestación del servicio en régimen estacionario, pasaría a los procedimientos habituales que tenemos dentro de la agencia en cuanto a gestión de riesgo, eh, tanto procesos regulares como extraordinarios en caso de, pues de mal funcionamientos o de incidencias que lo requieran y por procesos de inspección, tanto regulares o extraordinarios por el, por el mismo motivo. ¿Pasas a la siguiente, Elisa, eh, por favor? Eh, ya para terminar, eh, pues a, al igual que, que el resto de, de compañeros eh, que representaban pues, distintas organizaciones, eh, a día de hoy pues, eh, se, nos plantea el, se nos plantean retos. El, la, la introducción de las nuevas tecnologías nos, nos plantean distintos retos. El primer reto es un reto, un reto normativo, o sea... Eh, comentado antes sobre que, cuál es la regulación que aplica en este caso, qué literatura hay. Bueno, simplemente mencionar que a día de hoy la, la, la normativa con la que nosotros vamos a trabajar es la guía es la guía EASA, que figura ahí, eh, corresponde pues, eh, a, a, a lo indicado, a la decisión 2019-004-R. Eh, es una guía que está actualmente en periodo de está en proceso de revisión. Hay una rulemaking task, una tarea de revisión normativa por parte de ASA eh, que la va, la va a revisar. Todavía no tenemos no tenemos eh, fecha definitiva para, para la, la, la, la emisión de esta, nueva, de esta nueva revisión. No es un reglamento normativo. Es dentro de para los que conozcáis la, el, el marco regulador de ASA es un GM, es, una, es un material guía que consta de dos, dos, dos anexos, como veis, como veis ahí. Eh, son unas 80 páginas, para que os hagáis una idea, eh, a nosotros como autoridad nos, nos gustaría tener más, nos gustaría que hubiera más páginas, con idea de que las cosas estuvieran, estuvieran más claras, que fuera más fácil, eh, pero bueno, a día de hoy es, es el, la, la, el material, digamos, normativo, formal con el que vamos a trabajar. Y luego, además, hay, como os indico, un estándar un de EurocA, el Euro ED 240, que incluye regiones y requisitos técnicos mínimos de funcionamiento, que también está, para, está bajo revisión y esperamos una revisión a finales del año 2020. Eh, la siguiente, por favor. Eh, más retos, como hemos comentado, desde el punto de vista de autoridad, tenemos que enfrentarnos a un nuevo concepto de operaciones, eh, tenemos que enfrentarnos a una nueva tecnología. Eh, no es una tecnología nueva en el mundo. Eh, eh, Sirich, pues somos conocedores de que eh, tiene la tecnología implantada en, en Budapest, eh, ya está operando. Eh, Consver tiene la, la, la, la empresa noruega, tiene eh, el sistema operando en dos torres noruegas, eh, con lo cual... No es una tecnología nueva, pero sí es verdad que es una tecnología nueva para nosotros como autoridad y para, para el personal que, que desarrolla sus funciones en la, en la agencia. Como he comentado, son dos soluciones diferentes, con, con actores distintos y en entornos operacionales distintos. Esto probablemente pues, nos va a llevar a, a, a un incremento en la, en la complejidad de la, de la supervisión. Probablemente nos permita buscar sinergias, nos permita enriquecer... El, el, el proceso, pero obviamente no deja de, de ser un reto en términos de, en términos de exigencia. Eh, la siguiente, Elisa, por favor. Eh, más retos eh, que vislumbramos, cuestiones que nos preocupan, pues la, la integración de los nuevos sistemas con SACTA. Con eh, cuestiones, como comentaba, de interoperabilidad. No son cuestiones sencillas. La, la documentación que hay que presentar pues suele ser eh, laboriosa, compleja, requiere de un alto conocimiento técnico por parte tanto de los proveedores como por parte de la, de la autoridad a la hora de enfrentarse a este tipo de, de supervisiones y obviamente eh, nos preocupan pues, los nuevos modos de operación para controladores y y, atseps, eh, y técnicos de mantenimiento. veis eh, eh, se, ha, se ha comentado, pasamos de un escenario de, de utilizar unos, unos binoculares en, en, una, en una torre convencional a, a, a pasar a cámaras PTZ. Tenemos que tener claro cómo va a ser el nuevo do, modo de operación, de tal manera que todos nos sintamos seguros en cuanto a esta nueva forma de operar. Y ya para ir terminando, Elisa, por favor, la última. Eh, retos ya específicos de, de autoridad. Eh, sabemos que tenemos que dotarnos de, de los recursos adecuados, eh, de, de los inspectores adecuados, eh, que tengan una cualificación en todos y cada uno de los, de los aspectos que he comentado. Eso no siempre es fácil desde el punto de vista de la autoridad, es uno de los retos que tenemos. Eh, ¿Pensamos o tenemos intención de apoyarnos en la experiencia de otras autoridades europeas? Hemos puesto, hemos puesto ahí algunas de nuestras eh, homólogas europeas, la noruega, la sueca, la italiana, la británica, que tienen ya cierta experiencia en la, en la operación de este tipo de, de, de sistemas, esperamos que, que nos, nos echen una mano, en este sentido es una práctica habitual. Y obviamente, pues, eh, crearemos eh, grupos de trabajo, tanto con el gestor aeroportuario, con AENA, como con los distintos proveedores a lo largo de todo el ciclo de vida del, del, del proyecto, con idea de, de, de, de ir discutiendo y coordinando las, las distintas cuestiones que, que aparezcan. Y ya, Elisa, por favor, si pasas a la última, eh, simplemente eh, terminar... Con, con este mensaje, eh, no es, es un proyecto ambicioso, es un proyecto complejo, es un reto para todas las organizaciones, es la primera vez que lo vamos a plantar en España, es un reto como hemos visto en todas, eh, en, para todas y cada una de las organizaciones y, y, y trasladar bueno, el compromiso por parte de, de, de la agencia, como no puede ser de otra manera, de, del resto de, de proveedores eh, para trabajar duro y, y cumplir el, el calendario que, que Francisco, Francisco Salmerón nos, nos enseñaba antes. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias, que, Enrique. gracias, Enrique. Si tenéis alguna pregunta, encantado sí. de responderla si me la sé. Durante el tiempo de tu intervención, sí ha habido varias preguntas que han estado siendo atendidas por escrito en el no obstante, ahora sí creo ver que se está indicando, por ejemplo, hay una que nos plantean que que en función del Eurocae 140, ¿cómo se ve el reto de la certificación de una torre menorca teniendo en presente los picos que puede haber en verano o comparando con las torres validadas de Suecia y de Noruega? Pues es, a ver, eh, todo, todo proceso de certificación es laborioso. Eh, y Eurocae, los, conocéis los estándares, los que conozcáis los estándares de Eurocae sabéis que son estándares eh, espesos en algún, en algún momento. Eh... Se ha comentado antes, no hay una limitación en el modo de operación en cuanto a, a los niveles de capacidad. Obviamente, el cambio funcional, como comentaba anteriormente, es una de las cuestiones que vamos a tener que, que analizar en conjunto con, con gestor aeroportuario y, y proveedor. Eh, el, el nivel de tráfico no debería ser un impedimento para la implantación de la, de la, de la torre remota. Otra cosa, otra cosa es que eh, a medida, como comentaba, en, en, la, en la fase de transición, pues eh, se decida a lo mejor hacer una implantación gradual eh, con ciertas limitaciones de tráfico hasta sentirnos cómodo. Eh, no lo sé. Son, son eh, prácticas habituales que se suelen utilizar en este tipo de, de, de proyectos, en este tipo de, de casos, pero en principio no esperamos eh, que tengamos que limitar eh, capacidades o que no, no es una cuestión que nos preocupe a priori. Nos preguntan también que cuánto puede estimarse el tiempo de duración del proceso de certificación y verificación de seguridad. Pues eh, sí, es una buena pregunta. Eh, no, no, no, tengo, no tengo un valor exacto, pero sí puedo dar la estimación que, con la que estamos manejando. Eh, habitualmente, venimos tardando eh, unos seis meses en certificar eh, organizaciones complejas, eh, ...proyectos complejos en general, eh, proyectos que tienen una complejidad bien operativa, bien eh, tecnológica importante. En este caso, eh, eh, recogiendo el, el, el cronograma que nos, nos planteaba Francisco Salmerón, vamos a empezar a trabajar eh, ya prácticamente. Eh, ya tenemos, hemos hecho unos primeros contactos con, con proveedores y, y gestor con idea de, de empezar ya... Eh, vamos a trabajar un poco fuera de los de esos plazos habituales, con idea de ir preparándonos, porque esto es nuevo para, para todos, y como comentaba, es especialmente nuevo para, para nosotros, eh, y calculamos eh, dedicar todo el año, todo el año que viene a, a esto. O sea, tiempo estimado eh, calculamos unos, unos 12 meses, si no no aparecen, no aparecen eh, nuevas sorpresas. Eh, de cara a poder cumplir el hito de, de tenerla puesta en servicio en el año en el año 22 principios, principios del 22 primer trimestre del 22 nos preguntan también insisten en el tema de las licencias de control si serían necesarios cambios de ratings o de habilitaciones o si pueden valer las actuales pues es una muy buena pregunta eh, se, ha, se ha discutido ya en el seno de, en el seno de de asa eh, Actualmente va, va a depender mucho del modo de operación. Eh, entendiendo que el modo de operación eh, es el que, tiene, el que actualmente hay en Noruega y el que hay en, en Budapest y el que tenemos en, en, en, las, en las experiencias que, que hemos visto en, anteriormente, eh, la, la idea del modo de operación es replicar eh, con la mayor fidelidad posible la realidad. De tal manera que da igual ver la realidad eh, en remoto, que verla a través de un fanal. Desde ese punto de vista, si respetamos ese modo de operación, ese concepto de operación, en principio no haría falta ninguna modificación de la licencia y entiendo que es la forma en la que vamos a, a trabajar. No obstante, EASA sí ya ha planteado eh, eh, la cuestión y se está planteando que en, en, en futuros desarrollos eh, de torres remotas, funcionalidades como las que se estaban comentando ahora, eh, en cuanto, bueno, pues vamos a utilizar el Zoom, vamos a poner eh, infrarrojos, vamos a, vamos a modificar eh, todo aquello eh, que no viene siendo habitual a, eh, a, hasta ahora. En ese caso sí que se plantea a nivel europeo el, el plantear una, una, algún tipo de, de modificación de la licencia actual. En cualquier caso, las modificaciones de la licencia, no ya estamos en, en Europa bajo el marco EASA, no es una cosa que podamos hacer unilateralmente en España. El, el reglamento 340-2015 regula cómo tienen que ser las licencias, hay un mutuo reconocimiento de licencias entre todos los países eh, EASA eh, y cualquier modificación que quisiéramos hacer en ese sentido tendríamos que hacerla a través de la modificación del reglamento y a través de, de elevar la propuesta EASA y discutirlo pues, con el resto de autoridades europeas. Por lo que veo, ya las demás preguntas están siendo atendidas directamente en el chat. Así que, por mi parte, agradecer a Cristina, a Francisco, a Enrique Maure y a ti, a Enrique Fraile, por pues, vuestra participación, vuestras brillantes exposiciones que creo que nos han ilustrado a todos y nos dan ánimo para seguir integrándonos en este nuevo concepto, en este nuevo sistema que ha venido para quedarse. Y con el permiso de Elisa, pues yo me despido ya para dejar paso a José Garrido.